Buenas, buenas, venga, que es tarde y hoy voy a alargar, voy a alargar, no voy a adelantar el directo, tengo una liada de horarios, bueno, eh, estamos a martes, día 30 de mayo, ¿vale? 30 de abril, 5 de mayo tenemos la carrera para la que estamos poniendo el material, está un poco desordenado pero es que no soy muy bueno ordenando, ¿vale? Así que venga, vamos con el material para Ultra Barcelona 2019, la edición 2019, que es 5 de mayo, sábado noche del sábado al domingo a las 0 horas es cuando sale la carrera así que venga, vamos con material que vamos a usar para esta carrera eh, tanto electrónica, tanto alimentación, como material de ropa lo más importante, casi, casi lo más importante de todo siempre, las bambas en este caso, frespo en hierro 242 kilómetros parece que tienen ahora mismo, 290 kilómetros y ya está, suela vibra bastante, bastante buenas, creo que van bastante bien eh, muy buena amortiguación, sobre todo destacar la amortiguación y, y sobre todo no, haga, no resbalan, agarran muy bien, en fin, que bastante bien. Eh, venga, las, las eh, zapatillas las tenemos: fue Hierro V4 a larga distancia, calcedines, Quechua MIH500. MIH500, antes le llamaban MIC, pero le llamaban MIH500. Van variando, pero es siempre el 500. ¿vale? De la Quechua en el apartado de montaña, ojo, no son de correr, son de montaña. Pero yo son los que uso y me gustan más. Vale, eh, manguitos. Por el tema de cambios de temperatura y tal, pues unos manguitos Calenji. 14 euros, 17 euros me costaron hace ya 4 años por lo menos o algo así. Todavía dura, todavía aguanta. Eh, pantalón. Pantalón de atletismo. Calenji igual. Es eh, el que uso así para ir para las sesiones más rápidas, el que uso siempre. Eh, me gusta, es muy rápido porque no tiene nada de compresión, no tiene ninguna cosa que te frene, entonces muy, levantas en la, en la zancada puedes estirar muy bien. Como en este caso es una carrera que no vamos a tener frío ni nada así especial, pues no hace falta que llevemos eh, algo que nos lleva hasta abajo, pero tenemos en la recámara siempre eh, pensado por si hubiera, hiciera falta pues unas mallas de, que lleguen llegue más abajo y todo lo que está pensado. ¿Camiseta que vamos a llevar arriba? Pues Depende del rato, depende del momento de llevarnos una cosa a la otra. Por la noche o iremos con los manguitos que os he enseñado y una camiseta de manga corta eh, que es de una carrera de la Terra Negra, vale que es de LAM, está bastante bien. Iremos con esto y manguitos por la noche o iremos con una térmica, vale, que no la tengo aquí, que está lavándose, una térmica. Y entonces ya lo tenemos que llevar los manguitos. Y por el día, cuando haga calor... Iremos con esa camiseta que os digo, de manga corta, esta que no, no estoy enfocando y no la vais a ver bien, de cerca esta de manga corta o esta de tirantes, que es súper fresca, bestial de, de ventilada, entonces esto de tirantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en principio acabaríamos la carrera alrededor de las 2 de la tarde, entonces si el día pilla calor, a las 2 de la tarde ya hace calor, ya lo sabes. Como un material obligatorio, repito, eh, que en principio no lo necesitaremos sacar si no llueve o hiciera mucho frío, pues una chaqueta de membrana 10.000 vale, de Kalenji, que la tengo ya hace unos cuantos años, va bastante bien, y hasta está, con capucha y todo el rollo, ¿vale? para pasar todos los controles. Eh, la gorra para el día, para la noche en principio no, porque tenemos que ir al frontal, no podemos llevar la gorra puesta, ¿no? es incompatible con el frontal, pero si no la llevaremos también. Eh, bueno pues eso entonces de, de ropa no es mucho más eh, un buff que además obliga a la organización la manta térmica que obliga a la organización ya está, el material obligatorio es eso porque, o sea, material de ropa eh, luego necesitamos llevar mochila lógicamente tenemos dos mochilas para escoger tenemos la la Ultimate Direction, la Anton Krupika la 3.0 de 11,4 litros vale que es esta o tenemos la Ray Light de 3 litros, que es la que uso casi siempre últimamente, ¿vale? Esta sería más Indicapa Ultra y esta sería más pues hasta Maratón, más o menos, ¿eh? Un poco la idea, ¿vale? Unos cascos que los iremos llevando a ratos puestos para no aburrirnos mucho. ¿Qué más? Eh... Bueno, vamos ya con la apartado electrónica, porque yo creo que la parte de ropa es que no hay mucha historia. Y luego ya vamos con la comida, venga, pues vamos con la parte de electrónica. Y tal. bueno, las gafas, gafas que cambian de color fotogramáticas, para que a unas malas de noche si hubiera mosquitos puedo llevarlas puestas y si no las llevamos quitadas, ya veremos porque claro, al final algo oscurece siempre y no se ve igual que sin gafas eh, frontal, nos obliga a la organización a llevar eh, frontal más pilas de repuesto, nosotros llevaremos frontal, en este caso eh, llevaremos el mío RXP ¿vale? 360 lúmenes pero que va a ir a 170 en constante y luego las pilas de recambio que, que obliga a la organización y que las vamos a necesitar porque son 6-7 horas de noche, vamos a necesitar pilas. Y luego las luces rojas traseras para eh, que nos vean. Esta no la es entiendo, pero la ¿vale? Y esto es para bloquear las que no se me pierdan. Y ya está. Y luego frontales de emergencia aparte, que esto no lo pide la organización, pero eh, la luz roja sí que la pide, pero esto lo llevo yo por sí, si se me rompiera o si tuviera algún problema, llevaré dos. Cada uno pesa 35 gramos, y son 80 lúmenes eh, tiene roja tiene puedes llevarlo incluso como luz roja trasera a unas malas eh, vamos a darle toque espera ahora eh, en 80 lúmenes tendría así vale aguantamos y se apaga ya está pesa poco lo bueno recargable ya está móvil obliga a la organización un móvil ligerito vale eh, ¿qué más? Eh, de obligar organización ya más o menos eh, creo que ya estaba, llevaremos nuestro GPS, el Polar V800 eh, que llevamos ya hace pues, estamos en el segundo año de tenerlo, segundo año estamos eh, bueno, no aguanta mucho pero lo pondremos en, en opción de distancia media de precisión media, que creo que son 15 segundos cada vez que hace una grabación del, del, del track, del punto y bueno, ya dura más, ¿vale? En principio nos apañaremos con eso. Más, eh, lo que es comida. Vamos al apartado de comida. No sé si me dejo algo de ropa. Que no. Bueno. Apartado comida. Apartado comida eh, es lo más importante casi de vida en una carrera, aparte de las bambas y los calcetines. Lo más importante <ríe> la comida, ¿vale? Entonces nos llevamos algo de suplementación que sería, aquí estaría todo, son seis pastillas de BCA's, una cada dos horas, seis pastillas de creatina, de la Crea Alcaline, una igual cada dos horas y seis pastillas de eh, de cafeína de 100 miligramos, flojitas una cada dos horas igual, ¿vale? sobre todo para por la noche eh, ¿lo ¿de dónde las saco? <ríe> bueno, pues estos son los modelos es eh, Cafeína Power Boom Power Boom, no, Cafeína Power eh, de, de Leader Labs es la marca del laboratorio los BCA's son Golbecea de la marca tropicana, no se aprecia, yo espero que sí, y la creatina es de ASN, puro y crea alcalino de ASN, ¿vale? Ya os, daré, os dejaré, si sí, me acuerdo y tengo tiempo, lo mismo al sacar el vídeo, no, pero ya cuando pasen dos o tres días lo pondré, eh, todos los enlaces de donde compro las cosas. Luego, para el tema reparación de pies, pues nos llevamos eh, crema, eh, antirroces para ponerla en, en los dedos, cada 30, 40, 50 kilómetros, depende de sensaciones. 30 o 50 kilómetros luego nos llevaremos esparadrapo para vendar, para poder vendarnos, eh, en caso de que los ventajas que ya llevaremos hecho en la planta del pie y en, y en, y en dos de los dedos de los pies de cada pie, eh, en caso de que se muevan, que posiblemente se van a mover seguro, vamos, y veamos que tenemos mala sensación, nos sacaremos y lo reharemos, si no nos apañaremos con ellos movidos, que es lo que hago siempre, con los días largas, se mueven, pues se movieron, ahí van, movió y mientras no te duela, te aguantas. Y ya está, ¿vale? Eh, luego, la parte también, súper importante tema, ¿qué nos llevamos de geles, qué nos llevamos de, de comida y tal? Bueno, los habituallamientos nos van a, a solucionar, lógicamente, con todas las carreras, pero yo me llevo mis cositas, ¿vale? Mis cositas son, bueno, pues, nos vamos a llevar tres... Eh, 3 geles dobles, equivalen a 6 geles, vale, que lo, me los monto yo, son de aquellos de que aprietas, te este, sirves y vuelves a, a soltar, no hace falta que lo gastes entero, no hay que cerrarlo ni abrirlo. Nos llevaremos turrón, más que esto, esto es un, un ejemplo, pero llevaremos mucho más que esto, de turrón, ¿eh? a ver que vea yo que se enfoca bien, sí. Eh, de turrón nos llevaremos eh, unos 150 gramos, aquí me parece que hay 100 gramos, pues unos 150 gramos de turrón, que va muy bien en dos, como en dos tiras, y haremos o sea, haremos cada dos hora y pico, hora y cuarto más o menos, haremos un trocito, otro trocito, otro trocito, luego otro trocito, otro trocito, otro trocito, otro trocito más o menos, ¿vale? Habrá que ver cuánto nos llevamos si hacemos hora y cuarto, ¿vale? yo aguanto hasta 2 horas 40 más o menos, aguanto sin coger el turrón. Pero claro, lo ideal es ir manteniéndose antes. Entonces, como compaginaremos con... Eh, habituallamiento con algo de macarrón, algo de pasta, de, de, de algún habituallamiento y cosas así o algún trozo de sándwich, pues bueno eh, el turrón nos durará más o menos eh, Él solo no duraría toda la carrera las 14 horas pero combinado con otras cosas sí que durará y hasta ahí luego cada 20 minutos eh, nos cogeremos eh, medio orejón de estos o un orejón, depende cómo nos veamos de energía si nos vemos un poco off, cortos nos metemos uno entero eh, cada 20 minutos, pero si no, lo lógico así para ahorrar máximo material posible llevar poco peso, es eh, un orejón te duraría, en dos partes, te duraría eh, 40 minutos, ¿no? 20 y 20. Eh, ya está, no hay mucho más. Eh, en caso de que me lleve puesta la térmica que lleva banda, me llevaría lo de las pulsaciones. Si no, pues pasaré, no me llevaré nada de pulsaciones, voy por sensaciones y se acabó. Eh, ¿Qué más? Ya está, pañuelos como siempre que hay que llevar siempre, por un, cualquier problema. Y ya está creo que ya lo he pasado, me queda decidir, acabar de decidir, ya he hecho las pruebas de todo, ya he hecho el rodaje oficial de, de prueba de material con esta, con esta ya lo he hecho con la con la Raila ya lo he hecho de tres me falta hacer la prueba que si puedo la haré hoy, con todo el material obligatorio y todo, con esta y depende cómo me vea yo depende cómo me vea la sensación y yo diga, hostia es donde pille más o menos que, que se pille la luz, yo espero que ahí se vea bien eh, si yo digo, hostia, pues voy más cómodo con esta, porque al final más práctica un poco más abultada, más cargada, pero, pero voy más práctico con la Rayleigh, por la, Ray por la Ray Que veo que, mira, que la otra me apaño bien, con la grande, pues con la grande, eso lo acabaré de decir. Pero las dos irían bien, y ya está. Eh, sobre todo ir con el material lo más ligero posible, no llevar cosas que luego no vamos a usar, Solo llevar lo obligatorio, no empezar a meter cosas que no sean obligatorias y que realmente luego no las vayamos a usar, por si acaso. quedamos con el por si acaso y vamos cargados como, como los burros. ¿no? Entonces hay que, hay que estudiar muy bien lo que tienes probado, lo que ya sabes que consumes más o menos y con eso tirar, Porque si no al final se hace un suplicio, bajamos ritmo, tardamos más horas, se alarga todo y al final es una es como una desesperación acaba una carrera que en este caso se va a quedar en 108, 3200 tiene poquito de nieve pero son 108 y al final eso exige sus horas ¿no? así que ya está un saludo a todos nos vemos allí en Ultra Barcelona 2019 5 de mayo y mucha suerte a los que por allí la hagamos todos juntos no, no me ganéis no, no me ganéis ya bastante tengo que grabarla ¿no? Con llegar vivo. Bueno, eh, que va muy bien a todos. Un saludazo, un abrazo. Y, y vamos a ir haciendo que tengo faena estos días de... Tengo que entrenar todavía 75 kilómetros totales hasta, antes de ir a la carrera. Y acabar de, de eso, de acabar de afinar materiales y grabar vídeos. En fin, tengo mucha faena. Nada, hasta luego. tengo